Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Bueno, bueno, bueno, ¿qué hacer en días como estos? ¿Qué hacer en estos momentos? Eh, ahora lo vamos a ver. Decía Dan Brown en una de sus obras que la mente humana tiene un primitivo mecanismo de defensa, y esto es totalmente cierto, que niega cualquier realidad que provoque un estrés excesivo al cerebro. Se llama negación. Esto no me va a pasar. Esto a mí no me va a pasar. Esto... Pasa por ahí, pero nosotros aquí no llega. Ya sabéis, cosas típicas. Muchos amigos argentinos se están riendo un poco de eso, sobre los españoles. Pensamos que iba a haber cosas que nunca iban a llegar aquí, y se han llegado. Por desgracia, ¿cuántas familias con sus hijos no? Ah, mis hijos no, mi hijo. Y pasa lo que pasa. Entonces... No neguemos nunca la posibilidad de las cosas, porque cuando pasan decimos, ¡ay Dios mío, si era una posibilidad! Por eso no existen los soportes irrompibles, por eso no existen los mínimos a los que no vamos a volver, por eso hay que tener un plan A, un plan B, T, C, <ríe> para saber qué hacer en caso de que nuestra operación se nos dé la vuelta. Y para esto siempre digo guardar liquidez. ¿Por qué? Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que tenemos un cierto margen de liquidez y el mercado se nos va arriba en contra de una operación que teníamos en cortos. Tengo liquidez para en otra cuenta o en la misma cuenta, dependiendo de cómo lo hagas, entrar en largos y compensar las pérdidas de un sitio con la subida del otro. Y viceversa, tengo un largo, el mercado, o sea, eh, eh, se me va al revés, pues meto todo lo contrario, ¿vale? Si tengo un corto, si tengo un largo, si tengo un largo, meto un corto. O, o otra opción también es, y lo más inteligente normalmente, corta pérdidas, corta pérdidas antes de que sean mayores. Eso es algo de lo que... Yo creo que todos hemos pecado en un momento dado y si no eres capaz de aceptarlas, bueno, también te digo, hay que tener paciencia. Es decir, igual que hemos estado aguantando oye, una pérdida durante un tiempo, joder, porque cuando llega a beneficios cortas antes de... Ya ha llegado, ya ha llegado, corto, me salgo y ya estáis de repente, te, uah, y se te va para arriba. Entonces, tener claro qué es lo que vas a hacer es lo más importante. Pero tenedlo claro de verdad, no de boquilla. Porque los de holdear con cojones que están llorando, lo de tal, todo eso ya no lo sabemos, ¿vale? No estamos preparados para eso. El 99%, yo sé que hay un 1% de listos que sí. Ah, aunque ya les he visto llorar también. Pero bueno, eh, prepara un plan, síguelo e intenta sacarle partido. Venga, comenzamos. Campanita. compra el curso de mi abuelo eso sí si lo dice mi niña ya sabes dale a la campanita que está muy bien nos quedan dos días de ofertas así que vosotros veréis cada uno sabe lo que quiere hacer bueno de momento el ese pequeñito ya hemos dicho que hemos tenido un día muy pues, pues, muy planito muy en torno a esta zona vale acumulativa que puede estar ahí acumulando esperando para intentar ir al alza bitcoin bueno pues igual o casi peor, más aburrida, es decir, fijaros el margen en el que nos hemos movido en esta vela de 4 horas y en esta otra vela de 4 horas, que esta de la mañana ha estado bien, bueno, pues después de esta otra subida, o sea, al final, si nos ponemos en diario, evidentemente, tenemos una vela que es un poquito roja, pero el margen es de un 0,41, es decir, parecemos más el oro que Bitcoin, no nos movemos ni para atrás, estamos en una zona conflictiva, ¿vale? Pues ya hemos dicho que estamos en este 50% del canal, el cual fue soporte una vez, aquí fue resistencia aquí fue en esta zona soporte resistencia, volvimos a intentar atacarlo a la otra vez, resistencia, y eso que lo estamos viendo en diario, y se ve muy muy muy bien de no poder con él evidentemente, después de varios toques, si no podemos y vemos que el volumen tampoco va a acompañarnos, pues vamos a seguramente caer, en primer lugar, al menos hasta la línea de tendencia que tenemos, eh, de mínimos, y en segundo lugar, pues a la zona del soporte que, que hay eh, Aviso navegantes y es que muchas veces, cuando pensamos que es que a los 25 tiene que llegar, porque está claro que ya está ahí, resulta que mucha gente esperando a que llegue a 25, hay tanta acumulación y tanta presión en ese punto, que nunca llega a los 25, se queda, por ejemplo, en 25400, 25,500 y se va otra vez para arriba. Lo digo por aquellos de que, no, no, yo quiero comprar en el punto exacto. Hay alumnos muy aventajados, que yo creo que ya lo han aprendido... ¿Verdad? 1, 2 y 3, la picadora Molinex. Comprar escalonado y luego vender escalonado. Ir mejorando la entrada y luego vender a gusto. ¿Vale? Sobre objetivos. Para vender sobre objetivos, lo primero que tienes que hacer es un buen análisis y decir, yo voy a vender aquí y cumplir con ello. Que no, uh, esa, um, esas ganas de más no te lleven a perderlo. Y ahora, ¿qué hacer en estos momentos en los que el mercado, bueno, pues tan... Poco, eh. Primero, y no solo dar recomendaciones, ya lo sabéis, pero lo primero que podéis hacer y lo mejor que podéis hacer es formarnos cuando el mercado está aburrido, cuando el mercado está apático, cuando no está en mo mi momento de mercado, en el momento que yo me quiero surfear y, y, su y subir a esa ola. Lo mejor que puedo hacer es formarme con quien os plazca. A mí me es indiferente que lo hagáis conmigo, si decís conmigo, mejor, os voy a querer más. Vale, voy a querer igual. Pero, de verdad, formaros y luego tener alguna actividad que te despeje la cabeza. A mí me gusta, pues eso. me vuelo mis drones, vuelo mis helis, vuelo mi... lo que sea. Me pego un paseo, voy al campo, veo a mi perrita, me cojo la bici, me doy una vuelta, lo que sea. Una actividad que te haga salir. Hay que andar también, somos, somos bípedos, bípedos, <ríe> que andamos con los pies, no lo otro que también, eh, pero bueno, vale, eh, una distracción, la cabeza en su sitio y tener claro qué es lo que vamos a hacer, bien, entonces, bueno, pues Bitcoin está aburrido, de momento está, pues eso, a la espera, un poquito igual que pasa con el S&P 500, a ver qué, qué, qué avances tiene esta semana, de momento cero zapatero, no hacemos nada, el BLX, ¿qué nos dijo ayer? Pues que dentro de esta vela positiva que tuvimos, eh, que no estuvo mal, aunque bueno, finalmente no pudimos llegar en diario a esa EMA20 que teníamos ahí y recuperar la zona de crecimiento otra vez de 50% RSI el volumen subió, eso es muy bueno y para haber sido un lunes no está mal, ¿eh? no está nada mal puede ser un buen indicativo de la semana vamos a ver cómo seguimos avanzando, el día de hoy es un poquito rollo rollete, pero ojo, si recuperamos en diario la, la zona de 50 RSI eh, tenemos cosas que decir. Ethereum, por su parte, pues lo está haciendo bastante bien. Tiene una vela bastante bonita. Ahí, rean, rean. El um, Total Market... Tengo aquí Ethereum duplicado. Donde tengo que aquí el Total Market, que me interesa ver cómo hacemos cada día, que está perdiendo un poquito de fuelle. ¿vale? Baja un pelín. Baja un pelín de nada. Es poquitito, pero claro, la dominancia de Bitcoin también. Entonces, se está escapando dinero del mercado a... Uh, a las stablecoins, ¿vale? Por otra parte, ampliamos y vemos la dominancia de Bitcoin, como cerró ayer aquí, en esta zona, 47, y ha abierto, plaf, aquí arriba, 48, o sea, medio punto al alza, ¿eh? Con un gap importante, ahora lo está recuperando, ¿vale? Y bueno, pues ahí, ahí jugando, jugando, jugando, eh, el señor Bitcoin con el mercado. Por otra parte, el dólar index, pepinazo al alza, ni siquiera ha llegado... A la línea de tendencia, ¿vale? Aunque bueno, si ajustásemos esta línea, ahí, ¿vale? Al toque ahí, toque ahí, pues eh, tenemos casi toque ahí, pullback en esa zona. Eh, y vuelta al alza. Vale, decíamos: eh, mientras el dólar esté un poquito fuerte, a ver si sube un poquito más arriba. Yo espero un poquito, a ver si consigue subir un poquito más arriba para cambiar dólares a euros. Y luego, pues, si baja, que a ver, tampoco le interesa y lo digo, digo lo digo siempre, ¿vale? No interesa un dólar demasiado caro por aquello de las exportaciones, bueno, pues nos vendrá bastante bien. Por otra parte, tengo pendiente ver un exchange que me han pedido, Verbit Get, eh, tengo que echarle un ojo, lo vi hace tiempo, ¿vale? Tengo que echarle un ojo ahora mismo, eh, y diréis, joder, esto que tienes aquí con tantas líneas, eh, bueno, es Gala Games eh, yo lo sigo por aquello de que, bueno, pues una parte de los juegos es importante y como lo he seguido en mercados de cuatro horas, pues tengo un montón de líneas en los que trazar, pero claro, Dices, joder, macho, es que entre línea y línea... Ya, pero es que entre línea y línea, por ejemplo, para que se una idea, entre esta línea y esta otra hay un 50%, ¿vale? O sea, eh, que no son líneas tontas, que son líneas de unos porcentajes más que interesantes. Pero, eh, bueno, pues, eh, pedían en el PIP ver un poquito de Gala Games. Aquí lo estamos viendo, en principio, la zona de soporte que tenía he estado jugando con ella, pero claro, hay que tener en cuenta también que es una zona. Eh, es igual que por arriba. Por arriba el, el, la resistencia no está aquí. Esta sería la parte de abajo de la resistencia. La resistencia, pues para que veáis, veis también cómo marcado muchas veces los rectángulos. La resistencia está aquí, ¿vale? Desde este punto originario, ¿vale? Aquí hizo el soporte, aquí tuvo una resistencia, otra, otra, otra. Con lo cual yo ahora mismo podría coger un rectángulo, la herramienta de rectángulo, la marco así. Tacatás. Quito las dos líneas. Ya tengo todo un poquito más limpio y a esto le digo, como ya me lo he configurado muy bien, digo zona de soporte, plaz, y es una zona de soporte. Vale, para los que queréis configurar vuestro TradingView, que vale la pena, de verdad, que es mucho más cómodo eh, de esta manera, os dejo por aquí arriba un vídeo para que eh, podáis ir y ver pues, cómo se configuran todas estas cosas en TradingView. Vale. Eh, por otra parte, eh, dentro de ya que estamos con Gala Games y tenemos esta zona de soporte, que no es soporte, digo, pon que esto es resistencia, <ríe> zona de resistencia. Uh, está en esta zonita tonta que si consigue ir arriba, después de haber tocado la parte de abajo del RSI, bueno, pues puede ir al alza y de aquí a aquí ya os he dicho que hay un 50%. Tendríamos eso, pero vamos a tirar esta línea que tenemos aquí RSI, vamos a hacer ¡pam! ¿Vale? que cuando el RSI empiece a subir, ta, ta, ta, ta, ta, se va a encontrar en una confluencia entre el 50% RSI y la línea de tendencia descendente. Si el mercado está potente, lo va a romper. Eso está claro. Pero si no, puede ser que toque, o sea, que venga más o menos aquí a la zona de 0.36, más o menos, vale, y vuelve otra vez a la, a, a, a abajo. Y si vuelve otra vez abajo y vuelve a tocar otra vez en suelo, suelo santo, pues seguramente se nos vendrá aquí abajo, a la zona de B024. Y creo que sí sería, ahí ya sí sería una muy buena zona de, de compra para ramplar. ¿Esto quiere decir que esta no es una buena zona? No, quiere decir depende de cómo se maneje ahora. ¿vale? Eh, ¿Qué más tenemos por ahí así pendiente, interesante? Pues bueno, el cardano que seguimos ahí, el cardano nuestro de cada día, por ejemplo que ahí está intentando, bueno, que sí, que no, que no, que sí, que si me mantengo en la zona, vale ten en cuenta que una línea de tendencia no es un punto exacto, es una zona, que si mantengo y sigo aquí tonteando y sigue, y si sigue alza y sigue alza, pues al final, bueno, pues puede ser que haga algo, puede ser que, que haga otra línea de tendencia diferente, ya lo iremos viendo. En cuanto a ganadoras-perdedoras, bueno, pues perdedoras Planet, One Earth, Melos, cava y Rad, tampoco hay demasiado cosa, y NJ ya es el que abre la brecha por debajo o por encima del 5% de pérdidas, o sea, con lo cual tampoco hay demasiado, y en la parte más positiva, pues bueno, DREP, eh, Library cage que está en un 33%, ya pasando el centavo de dólar, fijaros que estuvo en 0,85 y tal, y cada vez que hace una bajada del centavo de dólar, y ha estado dos días con un 80 y tantos por ciento de beneficio, pues lo ha recuperado y ahí está, eh, y sigue positivo. No digo que se trade, ¿vale? Ni, ni, ni, ni de lejos. Simplemente que ese dinero gratis que ahí tenemos, pues está bien. Eh, tenemos TRPT, 30%, casi 31%. Super con un 14%. CFX, CRT y COCO, en torno al 9%. Eh, Dos muy bien, un 5,5% y a partir de ahí ya estamos por debajo del 5%. Que bueno, pues hay unos cuantos valores, eh, por lo menos manteniéndolo lo ganado recuperando parte de lo perdido anteriormente. Así que bueno, no está nada mal para haber sido un día tan aburrido en el cual, pues lo mejor era irse a dar un paseo. Lo más interesante es esto, Bitcoin bajando medio puntito y por otra parte Ethereum subiendo prácticamente medio puntito. ¿Qué quiere decir? Que en el par Bitcoin-Ethereum, pues ahí hay unas cosas bastante interesantes que ver y que de vez en cuando le tenemos que echar un ojillo de ahí está subiendo casi un punto por ciento, un 1%. Fijaos la línea de tendencia que lleva Bitcoin Ethereum, lo digo para los amantes del tradeo contra altcoins. ¿vale? Tenemos esta y la inmediatamente acelerada. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora mismo tenemos un patrón súper majo. Pero, ¿qué pasa? Que debería de romper o debe de buscar la ruptura de esta línea de tendencia, aproximada vamos a, a, vamos a llevarnos a este toque ¿vale? un toque, dos toques, tres toques aquí casi no llega, bueno pues, pues probablemente no demasiado tiempo vuelva a llegar ahí, desde donde estamos a, más o menos en una zona aproximadamente media de llegada, tendremos tres puntitos por ahí sí más o menos un 3% eh, bueno pues eh, estar muy atento, ¿por qué? porque si tenemos esta ruptura podremos tener una al season ¿vale? Eh, fijaros en esto, si no pasa la línea de tendencia y se nos vuelve a ir otra vez para abajo, eh, que bueno tiene aquí una zona de rebote posible para volver a intentarlo, eh, bueno, pues... Eh tendremos una Bitcoin Season o una mierda que si este el mercado se va a tomar por culo. Un poquito, un poquito, ¿eh? no de todo. Así que bueno, estaros atentos a estas cosas que de vez en cuando también hay que verlas. Así que poco más que añadir, eh, día de transición, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para las oportunidades que vienen y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.